Vale, Disculpe, está cerrando la ventana, porque hay un ruido terrorífico en la calle. Vale, entonces... Lo, lo importante del, de, la, de la presentación del día de ayer, que casi la terminamos, es de que eh, yo pienso que ustedes ya entendieron y si me equivoco por favor me, lo, me corrigen de que hay un eh, movimiento yo diría que global en, en términos de que eh, la gente ya entendió de que el capital humano es lo más importante y la responsabilidad social empresarial. ¿Qué? Entonces, yo no sé cuál es el énfasis que a ustedes le han eh, inculcado dentro de, de la carrera, porque, porque es súper importante eh, de... Eh, entender de que nosotros, o sea, nos, ustedes, eh, yo les estoy entregando eh, información que a lo mejor ustedes no la, no la han visto o no, no la han aplicado. Entonces, eh, me gustaría si ustedes me pudiesen dar un poquito de feedback a mí para poder saber y a lo mejor puedo recomendar, digamos, eh, algunas cosas. A la universidad. ¿Les están, ¿Les están dando, digamos, como un centro a que el, el, el, la persona es lo más importante o, o solamente siguen en la oferta y la demanda y, y hacer negocio y ganar plata? Por lo menos, profe, a mí, en los años que llevo a la universidad, en el sector y en el ramo económico, no se le da demasiada importancia al ámbito social, sino okay. más al de la empresa. Ok. Perdón, espérame. ¿eh? Estoy... un segundito. Imagínense está llamando a hacer una encuesta para una, un alcalde. Ay, señor mío. Entonces, eh, pero esa es, es, es una persona la que me contestó. Tú, Isadora, ¿tú qué opinas? Eh, la misma que mi compañero, en verdad nos enfocamos más como... No nos enfocamos mucho en el ámbito como de personas, más en lo social. Nos enfocamos como más en empresas, más en otras cosas. Ya. Yeah. Joana, estás ahí, o ¿no? Joana, Andrea. Bueno, entonces eh, es súper importante, eh, si, no si no es como lo, lo, lo que yo le estoy traspasando de, de conocimiento, eh, no, no tiene mucho valor eh, que ustedes se pongan digamos, a, a ir en contra de lo que otras personas dicen, porque... Eh, si la universidad no lo tiene implementado como un tema eh, valórico importante, eh, ustedes tienen que quedarse con este conocimiento, que es el conocimiento que yo les estoy entregando a ustedes a nivel internacional. Y, y acuérdense que eh, hay, un, hay una, una cosa súper importante que uno tiene que entender en la vida, de que eh, ustedes van a llegar eh, donde quieran llegar, eso, eso depende de ustedes. Ahora, lo que, lo que sí vale, ¿okay? recuerden que la universidad eh, la hace uno, no es la universidad la que lo hace a las personas. ¿okay? Tú puedes estudiar en Harvard, pero puedes ser un, un, una persona de puros cuatro y eso no te va a hacer de que sean mejores que ustedes porque están en la universidad central. Eh, ustedes hacen a la universidad, ¿okay? porque cada uno de ustedes, nosotros no sabemos. ¿Qué va a ser el destino de cada uno de ustedes? Pueden llegar súper lejos. Y eso eh, no lo sabemos. Entonces, pero sí siempre cuando ustedes estén justamente tratando de hacer, ustedes van a ser agentes de cambio en el futuro, siempre cuando estén haciendo un cambio, traten de unirse con más personas o siempre tener la venia de los superiores, de la gente más importante, para que ellos los ayuden a hacer estos cambios que son necesarios. Porque puede que la persona que esté más arriba, si ustedes se pueden pelear solo, los van a despedir del trabajo. Porque a las personas acá en Chile no les gusta que les muevan su medio cuadrado. Ellos siempre están en función, bien, en función de que como que ustedes les van a quitar el, la pega. ¿Ok? Y eso eh, no, tienen que, no tienen que tener miedo. Pero, pero sí, yo les di, les, lo digo por, por experiencia propia, eh, por lo que yo puedo ver dentro del empresariado acá en Chile, si tú no estás muy apirutado, suponte porque pertenece a los grupos económicos muy poderosos, a ti no te va a pasar nunca, aunque te mandes el condoro más grande que hay en el planeta, porque eres intocable. Vean ustedes solamente todos los casos de corrupción de, y, y la falta de justicia que hay en el país, de las colusiones, del, del caso del, del senador Larraín que el hijo atropelló a una persona, todos salieron libres. ¿Por qué? Porque viven, pertenecen a esta cúpula que está súper protegida y no les pasa nada. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio realmente, se tienen que armar de un equipo que sea super capo, pero también tienen que buscar espaldas a alguien que los proteja. A mí cuando me tocó hacer la limpieza, por ejemplo, de la empresa Henkel, una empresa de pegamento alemana, eh, yo les, les conté que... Yo fui, tuve que ir a Alemania, a Düsseldorf, hablé con el presidente de la, de la, de la compañía y le dije que, le dije, o sea, ¿usted quiere seguir escuchando lo mismo que le están contando siempre o quiere saber la verdad? Bueno, y como alemán el, el tipo me dijo, que quiero saber la verdad. Yo le dije, mire, lo que, lo que a mí me mandaron hacer en, a hacer, desde México hasta a Chile, hasta Punta Arena, hay una corrupción tremenda. El tiempo se agarraba la cabeza, pero Dios mío, Dios mío, ¿qué, qué es esto? Entonces, claro, porque aquí se tapaban todos, entre todos los países de Latinoamérica se tapaban, la, si, si les iba mal un semestre o en, durante el año, se pasaban platas de un lado para otro, y era, era normal para ellos. Entonces, eso también produce... Un resentimiento con el tema de los trabajadores que yo les digo, o sea, a los, los, en, el, en el tema de lo que es la importancia del capital humano y la separación que hay, por ejemplo, con la cúpula de la gerencia, es muy grande la brecha que hay. Entonces, nunca le llega la información y ellos a lo mejor están viendo lo que está ocurriendo, pero los números no mienten. A mí me asignaron esa empresa porque me, me mandaron desde Price Waterhouse, desde Nueva York, a, hacer una, a controlar una auditoría que se le estaba haciendo a la empresa. Yo tenía que ir por ahí, por ahí viendo la auditoría y hablando con los, con los peritos judiciales que estaban, digamos, eh, haciendo la limpieza de la empresa. Y, y obviamente que a, a mí yo, cuando uno eh, le, le toca algo así, o cuando uno se hace cargo de una empresa, uno generalmente ya tiene su equipo de gente de confianza. Tú tienes tu contador, tu contador de auditoría interna, y siempre entras con tu equipo en las empresas. Entonces, por mucho que, que me puedan mostrar, suponte, hasta la misma Pricewaterhouse que, que se ha visto envuelta en grandes escándalos últimamente, y cuando tú llegas con un equipo tuyo, ellos siempre te van a proteger tu espalda. Y te van a decir, no, la cosa no es así. Entonces yo empecé a darme cuenta de la, las irregularidades que había. Y todas las irregularidades que habían dentro de la empresa siguen haciendo de, dentro del departamento de marketing. Porque marketing muchas veces se gasta dinero pero no se, no se registra. Entonces, claro, el, el, el CEO de la empresa en, en, en Alemania me dijo, no, yo quiero que usted me diga la verdad. Y cuando yo le expliqué cómo era lo que se estaba haciendo, él me dice, bueno, límpela. Pero yo le dije, pero oigan, si yo trato de, de ir solo, a mí me van a hacer pero, picadillo. Entonces le dije yo, yo quiero que usted ponga de presidenta para toda Latinoamérica a una mujer de confianza que es... Graciela Fernández, que realmente era una argentina, pero seca para los números. Era una financiera tremenda. Y ella me tiene que proteger a mí. Y a mí me nombra gerente para todo Latinoamérica de la Marca. Y ahí yo podría limpiar el Pero, después de eso, yo quiero que usted me vaya a ir con el paracaídas de oro, que les comenté que generalmente se trabaja en, la, en, la, en las multinacionales que es un contrato en el cual a ti te, suponte, cuando tú te vas de la empresa, no, no, no es que te echen, sino que tú te retiras, pero tú sabes que no vas a poder, porque toda esta gente tiene muchas vinculaciones y no vas a poder eh, ejer, trabajar por mucho tiempo, entonces te aseguran 10 años de trabajo. O sea, del, del salario que tú tenías en tu empresa, te aseguran 10 años que tú vas a ganar esa misma renta por 10 años porque por 10 años cuesta eh, encontrar un trabajo nuevamente con este tipo de, de personas porque tienen sus redes y un montón de cosas y lo hice y no tengo pero, ninguna eh, vergüenza en a ustedes que me he tanta gente que debo tener una cantidad de enemigos que pero a mí me importa un rano porque la gente que actúa mal, desde mi punto de vista, me desencarga. ¿okay? Entonces, porque robar ya para mí, es mentir y robar para mí es, un, para mí es terrible. Es eh, algo y que yo no puedo aceptar. Entonces, bueno, me metí en, en las la patas de los caballos y realmente bueno, salí súper bien porque salí con un, eh, con un paquete económico bastante confortable de mi punto de vista. De ahí en adelante nunca más trabajé para otras empresas. Me independicé y, y empecé a trabajar para mis, mis propios negocios. Entonces, eh, eso es lo que tienen que entender ustedes. No, nunca, no, no sé como Juana de Arco. ¿eh? O sea, ella se, se vestía de hombre para llevar a todos a la guerra. y ¿eh? Francia y finalmente le, le ganan a los ingleses pero ella era martes, digamos, ¿no? por hacer eso entonces hacer el, el, el papel de Juana Arco no es simpático ¿sí? y al final muere, entonces ¿por qué? porque no ni sus propios reyes creían en ella entonces la, la experiencia que uno tiene y cuando estudia mucho y lee, especialmente en el tema de la gestión, eh, uno tiene que, que protegerse y justamente ir eh, arrimándose a árboles fuertes que a ustedes lo pueden proteger. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo estuve viendo un, una, una charla de, de un eh, brillante expositor de, de Growth Management, que se llama en inglés, pero que es eh, crecimiento gestión de crecimiento y, y él, en Icare y él estaba en España y realmente mire fue como que hiciera una clase de gestión del conocimiento porque hablaba del, del valor agregado de los de, de las de las personas de la responsabilidad empresarial y que todo eso llevaba a, a que tuvieran ganancias las empresas entonces, eh, como nosotros lo hemos ido mostrando en esta, en esta clase, eh, quiere decir que uno no está tan alejado, digamos, en, en los tiempos, porque él le dio a como 250 eh, empresarios de CARE que están asociados a, la, a esa institución, que escucharon a un señor de España, y está dándole lecciones aquí en Chile, de que justamente del capital humano que se está aplicando en todas partes del mundo. ya. Bueno, España generalmente toma las cosas de Estados Unidos, del MIT, Stanford, Filadelfia, eh, las mejores universidades, y las replican inmediatamente. Entonces, aquí en Chile le, le tomamos mucha importancia a eso. Ahora, eh, ¿qué es lo que está pasando a nosotros como país? Nosotros como país en este minuto, estamos siendo invadidos por los chinos. Pero los chinos, es, es su, su capacidad económica es tan grande, pero estamos siendo invadidos por los chinos porque el presidente de Estados Unidos se le ocurrió pelearse, hacer una guerra económica con los chinos, y como los chinos no podían seguir haciendo negocios en Estados Unidos, se empezaron a, a comprarse toda Latinoamérica. Hoy hay como casi 15 proyectos. Se ganaron la concesión, supongo, de la carretera 5 Sur. Eh, eh, bueno, y un montón de otros proyectos de energía. No sé si ustedes han visto en las noticias que compraron eh, eh, una especie de, de energía. Y así sucesivamente. Y, y hay como 250 proyectos más que tienen en, en su cabeza los chinos. Eh, con, están comprando, eh, quieren renovar todo lo que es el, el, lo que es las máquinas de los trenes que viajan hacia el sur y estamos hablando de una cantidad de, de negocios que están haciendo ellos pero cuál es, la, cuál es la, el, pro, la, el problema más fundamental de, de lo que ellos hacen de que ellos vienen pero vienen con sus condiciones ellos traen el dinero pero la condición es de que traen a sus propios trabajadores y sus propias maquinarias. Entonces, a Chile eso no le conviene, porque están utilizando sus recursos, su mano de obra, que es mucho más barata, para hacer negocios acá en Chile. Entonces, ganan como tres veces más de lo que podrían ganar ellos de hacer negocios en su propio país. Eso afecta a la economía. Porque nosotros estamos en un proceso en el cual sabemos que si no hay ese 10% que, que se están peleando, que dicen que hoy o mañana va a salir y, y que hay, ha sido un verdadero espectáculo ver a todas las personas ahí en, en, en, eh, en que si entregamos el dinero no lo entregamos, que, que pagamos impuestos, que no pagan impuestos. Bueno no sé si han visto un poco las noticias pero eh, realmente y, y le dan cámara digamos a, a personajes que llega vergüenza entonces lo que lo que importa es de que nosotros eh, entendiendo de que la idea fundamental es de que ustedes salgan de la universidad y justamente traten de yo, idealmente, porque el, el, la economía va a seguir por un buen tiempo mal. Entonces, el, la idea es de que ustedes sigan estudiando, haga, aprovechen de hacer su posgrado, al un MBA. Y después de dos años más, yo creo que ahí recién la economía va a estar recuperándose y ahí eh, pueden trabajar. Pero, pero el MBA lo pueden hacer part-time. O sea, pueden buscarse un trabajo que realmente no, no va a pagar mucho, pero al menos le va a dar el tiempo para que ustedes puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí mismo hemos conversado con otras personas que me han pedido eh, consejos de si se van o no se van del país. Yo, yo les he dicho que, por supuesto, que sí. Entonces, eh, porque aquí en Chile no hay nada que hacer, especialmente con las medidas que se están tomando. Después viene en marzo, y en marzo vamos a tener el tema de la pandemia, el rollo de la pandemia, y más encima los gastos de patente, de, lo, de, la, de los temas escolares, bueno, se todos los pagos que, vienen, que corresponden más y tampoco va a haber plata, entonces tendría que haber un tercer retiro más de nuestro dinero que está en las AFP. Y el gobierno eh, todavía sigue sin eh, usar un peso, porque nadie sabe dónde está la, la, la plata. ¿Okay? Entonces, eh, eso a mí me, me produce, no sé, estaba escuchando un señor Alarcón de la Universidad de Chile, el, el tipo en, lo estaban entrevistando en Panorama Económico, casi que eran 24 horas, y el tipo se, se tiraba el pelo diciendo, es que no puedo, no puedo decirle a usted cómo va a estar la economía, eh, en tres meses más. Le prometo que no soy capaz. ¿Eh? Bueno, Yo sí soy capaz de decirle que, y le digo el tiro, que va a estar mala. No va a haber un repunte, como están diciendo en todos lados. En, en más, el, el ima creció un 1, 2, menos 1,2%. ¿Lo vieron eso ustedes, no? Sí, bro, que de hecho el Banco Central dice que en el 2022 recién vamos a tener una economía estable como se esperaba, así, algo normal. Bueno, eso lo dice el, el Banco Central porque también es parte, eh, acuérdate que hay un coteo político ahí y van a decir lo más bonito para convencer a la gente, pero yo, yo lo, además le creo al, al Fondo Monetario Internacional que es una entidad extranjera y que ellos están diciendo que el 25 nosotros vamos a estar retomando la economía a un nivel, digamos, más eh, de vuelta a la normalidad. ¿okay? Entonces, y, y acuérdense que esta salió la, la vacuna esta que está en nadie sabe si la cuestión va a ser eh, efectiva o no. Entonces. Estamos así en un en, en ensayo, error y, ¿eh? y prueba. Entonces, eh, ¿qué les puede decir uno con tantos años que ha visto tantas cosas en, en la vida? Eh, Dejen que se de estudien ag agreguen valor o traten de hacer sus emprendimientos con los conocimientos que tienen mientras... Pueden hacer las dos cosas, seguir estudiando para poder, en el minuto cuando la economía esté ya más calmada, sin la pandemia y toda este, este, esta eh, exacerbación que hay de, de, lo, de lo que es lo político, ahí vuelven otra vez porque eh, el próximo gobierno que venga tiene que venir a resolver todos los problemas que no se hicieron en este gobierno. Entonces, eh, bueno, ahí van a ir solamente las personas que se sienten con la capacidad de poder arreglar las cosas, pero nada más, ¿vale? Entonces, por eso es que es importante este curso de gestión del conocimiento. Yo, yo le estoy abriendo un poco la mente a todos ustedes para que piensen eh, lo que tienen que, que hacer. ¿Vale? Entonces, eh, pero ustedes ya se dieron cuenta de que si ustedes aplican todos los conocimientos que están en esto, eh, hay una, hay una, eh, todo es positivo, todo lo que, eh, eh, si tú aplicas todos estos conocimientos, dentro de la empresa, lo único que salen es, son beneficios, los resultados son solamente beneficios, pero nosotros aquí parece que nos gusta ir contra la corriente, y vivimos en función de lo negativo. Y acuérdense que la mala hierba eh, se, se, ¿cómo se llama? Se, se, se expande más rápido que, que, la, que la buena. ¿okay? Entonces, uno pensamos negativo, eh, y, al, y siempre cuando uno está pensando en negativo, ¿qué es lo que le ocurre? pasan cosas negativas. Le pasan cosas negativas, ¿cierto? Pero si tú andas en el en, en modo positivo, te va bien, entonces tu mundo cambia a un, a un modo positivo. Porque aquí como todo, todo Chile anda en crispado, porque no puedo decirlo de otra manera, o sea, eh, la gente anda muy, muy como yo creo que ya llegó un minuto desde que están cansados y inmediatamente es revientan por cualquier cosa, ¿okay? O sea, si tú, por ejemplo, pasas, viene un auto y no, no, tú no le, eh, no le cedes el, el paso a un peatón, eh, antes la gente se, que se quedaba callada, decía, desgraciado, pero está ahí no me ahora no, se agarran piedra y, y, y corresponde, porque el gallo tiene que ceder el paso a un peatón, si sí, hay que respetarse entre nosotros, pero eso ya no, ya no hay, es muy grande el yo creo que es el cansancio de las personas, estrés de, de la manera en que estamos viviendo. ¿sí? Porque no, no todo el mundo anda como en la cabeza, mi coronavirus no me logró agarrar. Entonces, eh, mejor cambiar los hábitos de uno. Eh, aprender de lo que les ha pasado, por ejemplo, a los países en Europa que ellos se relajaron, ya pasaron el primer mes, el segundo mes de, de verano, en el tercer mes ya tanto, tomando cerveza feliz de la guía, el distanciamiento social se olvidaron, sacaron la máscara, todo relajado, y ¿qué les pasó? Se multiplicaron las se multiplicaron, digamos, los casos de coronavirus y ahora están en una crisis súper grande. Entonces, chuta, ojalá que no vaya a ocurrir lo mismo, porque viene el, el ministro, eh, escuché al ministro de Salud decir en la mañana, yo no recomendaría, o no, dijo, yo no, yo no iría en mis vacaciones al sur. ¿Qué, qué te está diciendo con eso? como que igual tiene intenciones como de salir o no que la posibilidad de, de contar esto en el sur es grande porque hay muchos pescados exactamente exactamente hay mucha gente con, eh, que está afectada en el sur y, y bueno si él si él él lo sabe por eso que está diciendo no, no lo va a decir así directamente porque él eh, tiene que dar un discurso político. Dijo, yo no iría a ¿Ah? eso. A mí me lo hice todo con eso. Entonces, no se le vaya a ocurrir con toda la familia pero eso porque se van a terminar todos con el coronavirus. Pero, eh, esos son los pequeños detalles que uno tiene que eh, ir eh, entendiendo. Entonces, eh, Cuando nosotros partimos el curso, yo les mostré un, una, una, una slide de, eh, que decía, ¿dónde queremos llegar? Y ahí, y ahí parte todo. o sea, Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse hasta uno mismo. ¿Dónde quiero llegar yo? en mi vida. O sea, termino suponte termino la universidad. Y no sigo estudiando y me pongo a buscar, pega en un banco. O sigo haciendo un posgrado. Trabajo y estudio. Me voy a otro país. ¿Dónde, ¿Dónde queremos llegar? Yo creo que esa es la base que ustedes tienen que siempre preguntarse. ¿Dónde vamos ¿A dónde vamos en cinco años más, en diez años más, en veinte años? ¿Dónde se ven ustedes? O sea, yo le digo a usted que ya. Yeah. Yo lo veo a usted como ingenieros comerciales. De aquí a cinco años más. Porque van a terminar, terminan, dan su tesis y les entregan su diploma. Pero fuera de eso... ¿qué quieren tener en cinco años más después de eso? O sea, lo más probable es que quieran tener su, propio, su propia casa, su auto, su independencia económica, y así sucesivamente, ir escalando, porque todos merecemos, eh, a través de nuestros méritos que tenemos, tener nuestra recompensa, pues, para eso estamos agregando valor, pero uno tiene que insertarse, por ejemplo, en, en lugares donde uno pueda ser feliz. Porque si tú entras a trabajar en una empresa en la cual tú vas a ser súper, súper, súper amargado y, y, y, y todos los días para ti una nata ir a trabajar, yo les prometo que su propia no lo hagan. No trabajen en un lugar por, solamente por el dinero. No vale la pena porque la vida es demasiado corta pasa así, pum, volando. Entonces, es mejor buscarse un trabajo por lo menos, pueden ganar menos, pero pucha, van a llegar todos los días felices y contentos y van a estar disfrutando de ahí. Pero siempre tienen que tener en, en la mente buscar algo que les pueda ir en el tiempo es, que va a estar dentro de su cabeza donde ustedes quieren estar en 20 años más. Quieren ser gerentes generales, al llegar a ser gerente general vas a tener que estudiar hartas cosas. No llegar a salir del, del, de la universidad y que te pongan de gerente general, a no ser de que pertenezca de estos grupos digamos económicos gigantescos, y sin tener apenas a lo mejor saben sumar y restar y, y te ponen de gerente general, o ¿okay? en el directorio de la empresa. No es nuestra situación. Nuestra situación es que aquí estamos solos y tenemos que, con los conocimientos que tenemos, salir adelante. Entonces, hagan las cosas bien desde el principio. No, no traten de andar buscando oportunidades por aquí y por allá, tomen las decisiones que corresponden, hagan el análisis estratégico y tomen las decisiones con el menor riesgo posible. Eso es lo que tienen que tener claro. Después tenemos eh, hacer la evaluación de, de, lo que, de lo que, a dónde quieren llegar. Lo hablamos ayer. Ah, ¿Qué pasó? Gabriela Andrea García está ahí, o no parece que la Gabi apretó algo sin querer. Sí, no sacó. ¿eh? Nada, no sé. No sé, no sacaste <risa> la pantalla. No importa. Sube otra vez la, la presentación. Yo vi que se me movía la, la presentación... Bueno, entonces, de lo, de lo que dije anteriormente, yo pienso que ustedes tienen que entender de que la, las cinco orientaciones principales de la gestión del conocimiento suelen orientarse en cinco formas diferentes. En los procesos, que yo solo expliqué, que es invertir en hacerlos más eficientes para no sacrificar la calidad y la productividad, también tiene que, ver, tiene que ir centrada en el producto y en el cliente. Fuera de eso, el capital humano es extremadamente importante. El entorno de la responsabilidad social empresarial es básico porque estamos en un momento de crisis con el tema del cambio climático que tenemos que hacer de nuestra parte. ¿okay? Y también tenemos que eh, ya empezar a, a, a cambiar el switch de, que, de reinvertir el dinero a través de la rentabilidad que yo les di la la planilla Excel, para que ustedes sepan qué rentabilidad tienen y puedan eh, medir su empresa. Si hay una empresa que renta un 3%, olvídense, metan las plata en los fondos mutuos porque es lo que más renta en este momento. Eh, si renta entre un 19 y un 21, compren acciones y también se olviden porque es mejor estar en eso que estar... Eh, eh, gastando plata y energía en una empresa que renta lo mismo que la acción. Pero si renta, como lo que renta, rentaba ahí la, la, esa empresa de guardia de seguridad, que eso es un negociado hoy en Chile por la cantidad de robo y delincuencia que hay, acuérdense eh, que siempre eh, la comida, los restaurantes siempre, siempre van a abrir. ¿En crisis o no crisis? La gente tiene ¿El fondo mutuo también tiene riesgo o no? ¿Cuál? Ah, en este minuto, claro. Tiene riesgo? Eh, sí, pero hay otras herramientas que se parecen a, lo, a los fondos mutuos. Fondos en este minuto sí tienen mucho riesgo porque como está la gente retirando, digamos, el, su, su 10%, afecta, pero si tú te fijas en la estadística... Todos los fondos mutuos que decían que iba a quedar un colapso económico, ¿qué fue lo que pasó con la rentabilidad de las AFP? ¿Bajó o subió? Subió, según lo que me di cuenta, como que se recuperaron los fondos. Los, los fondos que más habían perdido después subieron de nuevo. Todos ganaron, todos. Todos los fondos se recuperaron. Y todo lo que habían dicho de que... De en Chile, porque íbamos a sacar el 10%, reactivó la economía y los fondos se re, inmediatamente se recuperaron. O sea que hayan, lo que habían sacado tanta plata. O sea, en esta segunda eh, vez que vas a sacar dinero, va, va a pasar exactamente lo mismo. Claro, va a haber un, una bajada porque están retirando una buena cantidad de dinero, pero... ¿Por qué crees tú que suponte hay tanta pelea? Porque ustedes saben que hay mucha gente política que está involucrada en las AFP. ¿o? o sea, ya eso es, es a viva voz. Todo el mundo sabe de que hay gente muy importante que está involucrada en las AFP. ¿Y, ¿Y por qué no quieren soltar el dinero de ellos en este minuto? ¿Por qué creen? Porque le tocan su bolsillo. Le están tocando un bolsillo, por supuesto. Entonces, obviamente, que si ellos, esta guerra que hay en este minuto, es únicamente porque están ganando, no quieren dejar de ganar un centavo, porque desde el momento, porque van a tener que asumir una pérdida, claro que es una pérdida mínima para todo lo que han ganado, pero igual son es tanta la, la avaricia que existe en estas personas que están metidas en AFP, porque realmente acuérdense que cuando pierden la AFP, ¿a quién, quién pagan ¿Ellos? Los, ¿Los que son dueños de la AFP o nosotros los que nos deberíamos beneficiar de la AFP? ¿Quién gana? ¿Quién, quién asume la pérdida? El cotizante. El cotizante, exactamente. Entonces, eso... Eso tendría que existir una ley para hacer una reforma, porque no tiene por qué, porque suponte, ¿por qué tenemos que pagar nosotros las malas gestiones de ellos? Si le estamos pagando. Ustedes están pagando, todos lo estamos pagando por la gestión que están haciendo y cada vez que pierden, suponte, nos, nos cargan a nosotros la mata. No es justo. ¿Ok? Pero independientemente... Ellos siempre siguen ganando dinero y no quieren soltar ese dinero porque es mucho, mucho dinero. Entonces ahora hoy están, suponte que hay un, un, un, un grupo de personas que parece que se llaman Felipe y forrado algo así, no, Felices y forrado Que están denunciando a toda esta gente que está involucrada en, el, en los fondos de en los, en la AFP. Y, y tienen la crema en, en, todo, en, en todas partes. Y es más, ustedes saben que ellos mismos habían eh, engañado a mucha gente, diciéndole que tenían, iban a tener una rentabilidad de no sé cuánto, y no era verdad. Entonces, el, el este, ¿cómo se llama? No sé qué nombre ponerle, la verdad, de las cosas. Pero uno cree en las personas que te están diciendo y, y te venden eh, una, una idea, porque realmente son convincentes, eh, y uno, uno compra la idea. Pero ¿cuánta gente ha sido estafada con gente similares a ellos? Mucha. Cualquier cantidad de gente. Está el caso de eh, John, parece que, que está en, no sé si está en Malta, parece, que ahí no lo pueden sacar, pero ni, ni con cadena. Está el caso de Garay, ¿se acuerdan de un, un señor que tafó no sé cuánta gente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese cabello? Sí, sí estudié en la Universidad Central. Chuta, imagínate. Bueno, eh, pero el tipo está, anda suelto en las calles y de hecho fue, va a las, quiere ser constituyente. O sea, imagínate, un tipo que tiene un prontuario así, va a las constituyentes y engañó a cualquier cantidad de gente y los hizo perder mucho dinero. Entonces, chuta, como que uno realmente tiene que buscar la manera de asegurarse de no caer en las manos de esa gente. Entonces, todo esto, eh, a raíz de la pregunta que tú me dijiste, que la FP también era un riesgo, claro que, claro que son eh, un riesgo, pero es el negocio del siglo. Aquí en Chile, olvídate, el que quiere ganar plata eh, tiene que verse de alguna forma en las AFP. Entonces, eso es lo que eh, es importante rescatar de todo este tema. ¿okay? Pero igual, si a mí me piden la opinión, yo prefiero, después de, de todos los años de, y, y del show que he visto acá en nuestro lindo país, Prefiero ganar en la plata, pero para mí. Y no hacer rico los otros. Entonces, yo, yo siento que eh, hoy, como, como todo está en, en una eh, muy, muy malo, eh, todos los escenarios, eh, busquen y, y traten de reinventarse, buscar la fórmula. Eh, una chica empezó con, a, a, a comprar bicicletas eh, antiguas, las restauraba, tipo, eh, como de la época del Art Deco, y las dejaba muy bonita Oye, pero le ha ido fenomenal. De otro curso que, que tomó hace como dos años atrás conmigo, y me dice, profe, realmente le di en el clavo con la cuestión de las bicicletas. <risa> y realmente le digo súper, voy que te contraigo. Entonces, porque es un, algo que se usa eh, y que todo el mundo está saliendo a usar. Claro que han ocurrido también una cantidad de accidentes en bicicleta y que eh, es terrible, o sea, no sé si han visto las estadísticas. Entonces, eh, eh, pues, chequeo. Bueno lamentablemente porque lo, la gente no respeta a los ciclistas y, y es, yo creo que es un proceso del estrés que está toda la gente o sea ya es tanto lo que la gente anda peleando eh, eh, como que el ciclista hoy día se siente dueño también de todo el mundo y ellos no respetan absolutamente nada entonces pero tiene que haber un respeto entre todos y eso es lo que se está perdiendo por, por lo que estamos viviendo en el país, que es grave, es grave, es crítico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Ok. En el caso de la FP, entonces, ¿qué otro sistema debería haber? Eh, Matías, te escucho súper eh, bajo. En caso del sistema de FP, entonces, ¿cuál sería el otro? Como el bueno, idóneo lo, para tener. El, el certificado de depósito a plazo. ¿Y cómo funciona ese profe? Te vas a un banco y compras los certificados los pones o ponte a tres meses y te da una rentabilidad X entonces tú tienes que estar preocupado si de renovarlo o no renovarlo ahora eh, también puedes hacer ciertos retiros dentro de un plazo pero si haces más de tres retiros quieres toda la rentabilidad que ganas pero lo puedes hacer hay ¿Okay? a 30, 60 90 y 120 días que tú dejas el dinero en los certificados de depósito y ellos te pagan una rentabilidad que es bastante jugosa. Es como un depósito a plazo, pero con una mejor rentabilidad. Exacto. ¿Algo más, Matías? No, eso. Yeah. Entonces, eh, en términos generales, todo lo que nosotros hicimos aquí en, en este curso fue la introducción al tema que yo estudié con una historia súper larga para llegar a y mostrarle a través de estas planillas que son de, de, de este año en el cual eh, la bibliografía es súper importante que, que te acompañe este al, al corriente. Y, y lo que, todo lo que nos dicen la gente que trabaja en el mundo de la gestión del conocimiento es de que todos los indicadores, si tú aplicas, lo que tiene que ver en, en, en referencia a la gestión del conocimiento es que es medir uno, eh, la, la gestión en, en términos del, del capital humano que tú tienes, de reinvertir el dinero en tu empresa y lo mides, y, y reinvertir el dinero en la empresa, ver cuál va a ser la responsabilidad y el legado que tu empresa va a dejar. Eso tiene un valor. Si tú puedes medirlos, y ponerle números a cada uno, vas a poder saber exactamente dónde estás parado y qué, cuál es el próximo paso que tú tienes que seguir para poder, poder hacer una empresa que tenga una gestión de crecimiento constante en el tiempo. Y que no viva como casi todas las empresas, que de repente viene una... Empieza un, un periodo de recesión de la, de la economía y pum, despiden a todos los trabajadores, hacen toda una cuestión y hacen más daño porque supongo que si ellos tuviesen la cantidad de dinero de la gente para poder mantenerlos trabajando y en vez de recortar, salir al mercado a vender, hacer estrategias digamos de gestión. Eh, no tendríamos antes esos altos y bajos, porque estaríamos preparados con una mentalidad ganadora y de no de ir a esconder el dinero debajo del colchón. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, de que ustedes tienen que salir a buscar las fórmulas ganadoras, no de retraerse porque hay una recesión, sino que al contrario. Todo el mundo en este minuto, las empresas, toda la gente debería estar buscando la manera de invertir dinero porque es el momento oportuno de invertir, invertir, invertir, invertir, invertir y contratar gente y nosotros no estaríamos en la situación que nos encontramos en este mundo. Pero no lo hacemos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Usted eh, recomienda comprar dólares ahora que es tan bajo como para recordarnos? Por supuesto que sí. Siempre, siempre, siempre, siempre si cae el dólar, compren de inmediato, porque el dólar va a seguir subiendo. Imagínate que yo les mostré una, les mostré una planilla, acuérdense, que en el año 1981 estaba a 37 mil pesos el, el dólar. Si en el año 81 nuestros papás hubiesen comprado dólares, ¡pucha! sería un multimillonario ahora, si está a 700 y tanto. ¿eh? O 600. Siempre va a ser buen negocio meter la plata en dólares. ¿Bien? El dólar no, no, no va a cambiar. No vamos a volver al estándar de, del oro que existía antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Es el dólar el que maneja al mundo. ¿Bien? Está el yen o el yuan. Y está ahí la pelea y el euro pero van a ser las tres monedas que van a estar siempre, y vamos a salir de esta recesión económica global, eso tenganlo súper claro. ¿Cuánto nos vamos a morar nosotros como país? Eso va a depender de cómo nosotros tomemos, como, como país, cómo vamos a salir de él pero yo creo de que la gente va a despertar porque la gente ya despertó en Chile con el estallido social y está pidiendo cambios sustanciales, digamos, partiendo de, de la base de la, de la Constitución. ¿Ven? Entonces, eh, eso es lo importante, de que se haya un, un futuro súper bueno para todas las cosas que nosotros, eh, eh, en ese donde queremos llegar, sí van a llegar, pero depende de ustedes. Si eso lo hacen, lo toman de una forma negativa, porque no, no van a llegar, van a enamorar mucho más tiempo, o si lo toman de una forma positiva, aplicando, digamos, temas de gestión, justamente para poder eh, tener éxito. ¿okay? Y eso es lo que nos, nos concierne a nosotros, tener éxito, porque eh, les prometo que no hay cosa más agradable, cuando uno eh, se ha sacrificado se ven atrás mío esos títulos yo los miro, todos los días muchas gracias a Dios que estudié porque si no sería un tarado ¿eh? entonces eh, andaría haciendo puras tonteras pero no, me dediqué a sacar los títulos y terminarlos o sea, empezar a ser con su y terminar y aquí en Chile supongo que tú tienes que demostrar eso porque hay otras personas que no necesitan prácticamente ni siquiera un, un título. Yo he visto gente en el Congreso que ni siquiera tienen un título. Ni, ni, ni, ni terminaron eh, la educación media. Han mandado a falsificar títulos de la educación media para poder entrar al Congreso. O sea, ni siquiera le un título para entrar al Congreso. Ya con eso eh, nos dice mucho. Entonces, pero si ustedes hacen las cosas como corresponden, les va a ir súper bien porque ya ya tienen por lo menos dentro de la cabeza un bichito que les va a estar dando vuelta ahí y van a decir, pues, roja, quinto, no. Sigo con la cuestión del capital humano y reinvertir en la empresa y el valor agregado, que no se van a olvidar nunca más. Entonces, ya tienen ese, ese bichito que va a estar adentro. Pegándole dentro de la cabeza, hay que invertir en valor agregado, innovación, desarrollo. Okay, vale. Entonces, eh, miren, yo pienso que, eh, bueno, no, no, está ni, no está ni siquiera el 50% de la clase, ¿no es cierto? Aquí. No. no yeah. Entonces, miren, ¿no? Eh, el, el día yo voy a mandar por WhatsApp preguntándoles si quieren eh, que el próximo miércoles vamos a hacer un repaso de toda la materia y si quieren que les entregue el ensayo para que eh, el día que toquen las solemnes ustedes ya lo tengan y me lo entreguen. Pero tenemos que estar todos de acuerdo. Por el profe para guiarnos y saber cómo hacer el, el ensayo bien para que sí. todos puedan buena nota yo les voy a mandar digamos las, las palabras claves que necesito ver dentro del, del, del ensayo pero ustedes van a tener que tener la habilidad de concentrar todo el conocimiento que hemos obtenido en este curso en una vez así que se la van a tener que jugar pensando ¿profe? sí Consulta con el tema del 40%, no sé si lo ha dicho ya quizás, pero tengo una duda. ¿Cómo va a ser el tema del 40%? Porque tenemos la primera solemne que ya puso la nota, ahora con el ensayo se supone que es la segunda y falta el del 40%, que se supone que son los controles que supuestamente piden y todo, pero ¿cómo lo va a hacer usted? Yo voy a repetir la nota. La, la mejor nota de una de las dos solemnes la va a repetir como el 40%. Sí, exacto. Ah, ya, ya, genial, favor. gracias. Ok. O sea, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Por eso que para mí es súper importante de que ustedes se pongan de acuerdo porque no, no quiero que me llegue ahí un, un, un boomerang ¿eh? y, y me un, en la cabeza. ¿ya? Entonces les voy a mandar por, por el WhatsApp, pero de, ¿cuántos somos en el curso? Bueno, no están todos hoy día acá. Pero somos como 32, creo. En WhatsApp creo que estamos todos. Sí, en el WhatsApp están todos. Ya. Yeah. Bueno, ahí me responden uno por uno, sí o no. Ya, yeah. si estamos, si la cuenta es positiva, lo hacemos así, si no, lo hacemos como tiene que hacerse. ¿Me parece? Ya, yeah, profesor, ¿súper? Ok, bueno, que tengan una linda tarde y vayan eh, a disfrutar el, el calor rico que hace. Gracias, profe. Que le vaya bien. Chao. Chao, profe. Okay, sí. Yo me quedo aquí un rato, no, se broche. le quiere que acá. Si ¿Sí tiene alguna pregunta. Profe, disculpe por no haberle respondido cuando me preguntó, es que había ido a tomar un vaso con agua y justo escuché que usted me estaba preguntando y no alcancé a responderle cuando llegué. Ah, ok. No hay problema, no te preocupes. Y lo otro, profe, que me equivoqué cuando dije que Garay había hecho clases, o sea, había estudiado en la universidad, él hizo clases en la Universidad Central. Ah, hizo clases, ah, Sí. Perfecto. <risa> ya, profe, chao, que esté bueno, bien. Listo, que esté bien. Chao, chao. Chau, profe, que esté bien. Buenas tardes. Yo estoy aquí un ratito más.